Prácticas de Enseñanza de la LCA en la provincia de Entre Ríos La Cátedra Prácticas de la Enseñanza de la Lengua de Señas Argentina 3 es la última cátedra que corresponde al ciclo de prácticas que se dicta en el tercer año de la carrera Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A través de un convenio con el Consejo General de Educación, se articuló con la Dirección de Educación Especial, el Portal Aprender y la Coordinación de Ciencia tecnología e innovación pedagógica. A partir de ello, se realizaron cursos de lengua de señas argentina en distintos niveles, en escuelas de educación integral de sordas y sordos y escuelas que tienen servicios de Educación de Niñas Sordas y Niños Sordos. Además, se llevaron adelante cursos de Lengua de Señas Argentina con familias de niñas y niños que asisten a dichas escuelas, así como conversatorios entre referentes lingüísticos sordas y sordos que trabajan en las escuelas y la producción de materiales audiovisuales accesibles sobre diferentes temáticas. Estos últimos materiales serán publicados periódicamente ...en el Portal Aprender de la provincia de Entre Ríos. En el siguiente enlace mostramos la conformación de las prácticas... ...en la provincia de Entre Ríos. Producción realizada por el equipo docente de la Cátedra Prácticas de Enseñanza de la LCA3... ...Tulsa UNER, en conjunto con el Portal Aprender CGE, diciembre 2020.